Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles algo que me está pasando con un amigo de la ciudad de Barranquilla. No les voy a decir quién es, pero es algo bien interesante. Mira, en, en nuestros procesos de vida nosotros podemos elegir nuestros procesos, vivirlos de una forma amable y, y armónica, o podemos sufrir. Y hablando con él, yo le hice... me caí en cuenta, caí en cuenta lo siguiente, le dije esta frase que me gustó mucho y quiero compartirlo, así es... Tan duro como sea la madera, tan duro tendrá que caer el hacha. ¿Pero qué quiere significar esto? Que tan duro como sea nuestro ego, nuestros sistemas de creencias, nuestra emoción o nuestra mente, así tan duras serán nuestras experiencias en la vida. Entonces la pregunta es, ¿para qué sufrir o aprender a la fuerza o por coerción si puedo aprender por comprensión? Ahí se las dejo.